Bueno, vamos a, a realizar un resumen de lo que se ha hecho hasta el momento para con base en él poder in, y continuar. ¿Qué hemos hecho? Lo que hemos hecho es hemos definido o hemos insertado cada una de las fases, formulación del proyecto y evaluación del proyecto. Eh, a, estos, a estas fases en ocasiones uno le llaman el resumen, el resumen de de cada fase, ¿por qué?, porque yo me imaginen ustedes de que yo puedo desplegar o puedo resumir, mire ¿si?, ¿Sí? puedo ampliar o puedo resumir cada una de las fases. Al interior de cada fase hemos insertado el hito de inicio y el hito de fin, y entre cada um, hito, juego de hitos, hemos insertado las diferentes actividades. Posteriormente hemos definido eh, la secuencialización de las actividades, y por último lo que hicimos fue eh, la, definir la secuencialización entre la fase de formulación del proyecto y la fase de evaluación del proyecto. Eso fue lo que hemos hecho hasta el momento. ¿Qué vamos a hacer a partir de este momento? A partir de este momento vamos a, a determinar algunos elementos que son necesarios tener en cuenta, como que, cómo se van a hacer cada una de las actividades, eh, Quién va a realizar cada una de las actividades y lo más importante, un tema que ya hemos tocado en clase, que era cuántas horas hombre eh, hay que adjudicar para cada actividad, teniendo en cuenta que una hora hombre es una actividad, eh, perdón, es una medida de trabajo, sí, y no es una hora, no es una medida de tiempo, sino es una medida de trabajo y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque nos va a medir el grado o el, o, el, o el índice de productividad en cada hora de trabajo. Para poder calcular las horas, hombre, voy aquí a la columna de comienzo, doy clic derecho y le digo insertar columna. Me aparece un conjunto de alternativas que Proye me presenta. Sí. Y de todas estas voy a escoger una que me determina o que me calcula automáticamente las horas de trabajo con respecto a los insumos que yo más adelante voy a adjudicar en este caso entonces le digo eh, eh, tecleo la tecla T después la tecla R y ya me trae ¿sí? la opción de trabajo, doy doble clic y ya he insertado la columna de trabajo, miren aquí ¿sí? a tener en cuenta que esta esta opción de, de duración es una opción que automáticamente proye hace un estimativo, y es importante eh, en, en, entender que eso es un estimativo, y aquí las horas de trabajo son las horas que realmente nosotros vamos a determinar como horas donde se realizó una actividad. ¿Sí? Antes, de, antes de continuar con eso, voy a ir aquí a la, a, la, a la actividad de realizar marco teórico y referencial, voy a dar doble clic, Sí, aquí en tiempo de espera, y en este tiempo de espera en vez de colocarle dos días, le voy a colocar un día, ¿sí? para poder reducir, por cuestiones de, del ejemplo que vamos a trabajar, poder observar los efectos que se hacen, que eje, se pueden observar en el diagrama de GAM. Listo. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Lo que hacemos aquí es empezar a determinar cuántas horas, hombre, se, se hacen por cada actividad. Supóngase que yo voy a, voy a insertar aquí. Mmm, supóngase que aquí estoy realizando evaluación, eh, evalu, eh, realizar evaluación financiera. Supóngase que aquí vamos a realizar encuestas de trabajo de campo. Sí. Entonces aquí voy a, voy a cambiar un momentico el ejemplo para que ustedes miren, miren el, el ejemplo que vamos a aplicar en encuestas en trabajo de campo. Sí. Listo. Es, es, es necesario que si esas encuestas no las vamos a hacer nosotros, la, el, la duración va a ser cero, ¿sí? El estimativo va a ser cero. Al colocarle nosotros cero, un estimativo cero, observen ustedes que inmediatamente la actividad se nos cambia por este rombo, mire, por este rombo. ¿Eso qué nos indica? Nos está indicando de que esto es una dependencia externa, ¿sí? esto vamos a nosotros, vamos a realizar, no vamos a realizar otra actividad, y por tanto nosotros vamos a, a esa actividad le va a realizar un ente externo, esa situación para poderlo trabajar, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a cambiarle aquí el color, y vamos a cambiarle la forma, vamos a decirle por ejemplo que esta forma, y vamos a cambiar de color rojo, para que resalte que esa actividad, no la vamos a realizar nosotros, ¿sí? y ya aquí está está resaltada, Mire, es importante tener en cuenta que observen ustedes que no se modifica, GAN no modifica el diagrama de Juan, GAN, no modifica los tiempos, ¿sí? pero sí es necesario determinar, determinar cuándo nosotros, atención a lo siguiente, cuándo esa actividad se va a empezar a realizar, entonces, si nosotros empezamos a decirle, por ejemplo, que esa actividad la vamos a realizar, eh, estamos a 14, por ejemplo, el 19, ¿sí? él me dice, me trae esta ventana de asistente para el, para la planeación y me dice que si mover la tarea, encuesta, centrado de campo, para que comience el miércoles 19 y elimine el vínculo o mover la tarea en cuenta de trabajo para que comience el 19 de esta manera puede conservar el vínculo, entonces yo le voy a decir que conserve el vínculo ¿sí? y le digo aceptar y observen ustedes que inmediatamente si ¿sí? la tarea se expande ojo desde aquí se expande con el tiempo establecido que nosotros le estamos dando eso se eso se conoce normalmente ¿sí? ojo cuando nosotros, Eso se realmente se realiza cuando nosotros dependemos dependemos de un ente externo para que realice una tarea. Sin, siempre y cuando nosotros le definamos el tiempo en que nos debe tener o, no, o debe iniciar o nos debe entregar el trabajo. Vamos a realizar otro ejemplo que nos permita conocer un poco más a fondo... Eh, el concepto de horas hombre y para eso voy a modificar la actividad previa a encuestas de trabajo de campo vamos a decirle por ejemplo diseñar encuestas, entonces doy doble clic y voy a escribir diseñar encuestas doy a aceptar y ya tengo diseñar encuestas observe usted que eh, que en esta actividad vamos a establecer, suponiendo, que para diseñar encuestas una persona se demora dos minutos para diseñar una encuesta. ¿Qué significa eso? Que si una persona se demora dos minutos diseñando una encuesta, eh, en una hora diseñará apenas 30 encuestas. ¿sí? Y si nosotros necesitamos diseñar 150 encuestas... Pues eso significa que si en una hora una persona diseña apenas 30 encuestas, pues necesitará 5 por 3, ojo, o, si, o 15 dividido en 3, ¿sí? nos daría 5. O sea que necesitaríamos 5 horas para diseñar las encuestas. Entonces... Aquí le colocaríamos que esa persona para diseñar 150 encuestas, entonces aquí puedo, puedo colocar de una vez diseñar encuestas 150, mire. Ahí la puedo colocar. Y aquí en, la, en las horas de hora hombre voy a colocar que se demora 5 horas. Mire, ¿sí? Y de esa manera he establecido el número de horas que se, va, que se ha establecido como unidad de trabajo para esa persona. Algo muy importante, observen ustedes que eh, Project no me modifica, no me altera, ¿sí? me continúa con el estimativo de una de, de un día. Y eso debido a que lo que estoy aquí definiendo son eh, unas unidades de trabajo, ¿sí? de trabajo, que más adelante me va a permitir poder definir el grado o el índice de productividad de esas cinco horas. Me explico hasta el momento para realizar una actividad, las empresas eh, han reconocido o, ha, o han, existen estudios de productividad donde la persona debe hacer pausas activas, debe hacer una pausa para poder re, renovar nuevamente las actividades. Eso hay que tenerlo en cuenta, y por tal motivo, eh, en la productividad no se mide no se mide al 100% siempre se mide al 70 al 80 ¿sí? ¿qué tanto tiempo de una hora de hora hombre de trabajo que usted tuvo ¿sí? de esa hora cuánto eh, fue productiva? un 80 un 70 entonces eso teniendo en cuenta esa situación por eso es que lo estamos colocando en esta parte listo ahora continuemos con el ejemplo entonces eh, Partiendo de esa parte, y esta es, este es el ente externo, esta actividad externa que ya habíamos definido, listo, entonces empecemos, de pronto, ¿cuántas horas cree usted, horas hombre, se va, se va a demorar definir un tema del proyecto? Entonces, digamos que se demore una hora, que plantear el, pro, el problema del proyecto se demora, eh, se demora otra hora, que definir los objetivos se demora una hora. ¿Sí? Que eh, just la justificación del proyecto se demora una hora Que el marco teórico y referencial Ahí, ojo, ahí ya eh, no vamos a trabajar Mire, que ya habíamos dicho Ya habíamos dicho de que en este caso Este marco teórico ya no va a ser por horas ya aquí no hay un estimativo Sino que vamos a decir que son dos días ¿Sí? y ya no le vamos a colocar manobras, sino que son dos días observen ustedes que inmediatamente se me modifica se me modifica el diagrama de GAN porque le estoy diciendo que la realización del marco teórico hay un estimativo de dos días de trabajo la, el definir el tipo de investigación en este caso vamos a decir que se me voy a demorarme para definir un tipo de investigación una hora y definir la estrategia metodológica eh, supóngase que voy a trabajar un, un día, listo, ahí está, ¿Sí? De esta manera he desarrollado eh, o he calculado las horas hombre. me falta la segunda fase, entonces digamos, por ejemplo, que diseñar 150 ya definimos 5 horas, en la encuesta de trabajo este es un ente externo, ¿sí? Un ente externo por el cual no calculamos las horas hombre y por eso es que este hito lo hemos definido así, diferente de color rojo para identificar lo que es un ente externo que va a realizar esa actividad y que esa actividad se va a realizar a partir del miércoles 19 ¿sí? observen ustedes que a partir de esta actividad es que se, se modifican las demás actividades se hace un compás de espera para poder que esta actividad se realice y a partir de esta actividad es que se empieza a desarrollar las demás actividades listo, ¿qué sigue aquí? entonces aquí vamos a, a continuar asignando las horas entonces encuesta, realizar evolución económica digámosle que se demora mmm, dos horas aquí se demora una hora, evaluación realizó, y realizar evaluación ambiental, supóngase que se demora cuatro días supóngase, listo, y ahí está, ya hemos, hemos definido el cronograma y hemos asignado eh, medidas de horas hombre de acuerdo a cada una de las, de las tareas que hemos definido para cada fase. ¿Qué nos queda faltando? Entonces, a partir de este momento vamos a definir eh, la asignación de recursos. ¿sí? Para la asignación de recursos, vamos a... A esta barra vertical donde dice diagrama de GANs, damos clic derecho y eh, nos ubicamos en la hoja de recursos. aquí Damos clic en la hoja de recursos para que nos traiga esta interfaz o esta pantalla. Y aquí empezamos a asignar el nombre de cada una de las personas que integra el equipo del proyecto. Entonces en este caso supóngase por ejemplo que va a trabajar Justiniano... Eh, va a trabajar Norma, supóngase que va a trabajar por ejemplo Ana Milena, eh, va a trabajar Nilsson, eh, va a trabajar Víctor Hugo, eh, va a trabajar, bueno no podemos sacar de, de este equipo a Carlos Eduardo que realmente es el que el que está trabajando las obras las obras en actualmente y metamos una mujer metamos a, a Marle entonces vamos a trabajar con Marle aquí ¿sí? listo mire supóngase que ese es el equipo de trabajo que conforma el proyecto y aquí empieza un tema bastante interesante que ahora les tocaba, que era el tema de productividad. Eh, muy difícilmente una persona eh, trabaja productivamente el 100%. ¿sí? Aquí lo tenemos en esta columna. Observen ustedes: aquí, capacidad, 100%, 100%, 100%. Entonces, eh, ese es el tema de productividad que les estaba tocando eh, en este, hace rato yo a ustedes. Bueno, entonces, eh, en tal sentido vamos a asignar eh, los índices de productividad de cada uno de los integrantes del equipo del proyecto. Eh, para este caso, entonces, a Justiniano lo vamos a poner en un 90%. Sí, escribo 90. Eh, Norman va a trabajar un 90% también. Sí, son los, son las dos personas más interesadas en que el proyecto avance y termine. Eh, Ana Milena eh, trabaja un 80, un 80%, eh, Nilson un 70%, eh, Víctor Hugo un 70. No pongámosle que Víctor Hugo eh, ha ingresado recientemente a la empresa y, y en este momento está en procesos de condicionamiento, de reconocimiento de cada uno de los procesos, de actividades y que por tal motivo entonces está en un índice porcentual de productividad de un 50%. Eh, Carlos Eduardo en un 80% y Marle en un 70%. ¿sí? Ahí está. Esos serían los índices de productividad que cada, uno de la, que cada una de las personas... Eh, aportar al proyecto. No es que quiera, no sé, no, no, eh, en ocasiones se de pronto se malinterpreta cuando manejamos estos índices porcentuales es de que el uno trabaja más que el otro. No, no, no es eso, sino que lo que se trata aquí es de identificar, eh, tratar de identificar lo más preciso cuál de, de la cantidad de actividades y de tiempo que la persona dedica cuáles realmente están dedicadas como hora hora de trabajo, sí, eh, al proyecto. Entonces, eh, y esto es sano, esto es, se lo digo sinceramente, esto es muy sano, ¿por qué razón? porque como seres humanos nosotros necesitamos descansos, lo que normalmente se conoce como las famosas pausas activas, donde el trabajador, la secretaria, deben de parar la máquina, o la secretaria tiene que pararse el escritorio a caminar, para evitar posibles a, o a futuro, futuras enfermedades. Eh, una vez que hemos definido esa capacidad, eh, vamos a, a trabajar un, una, un caso típico supóngase por ejemplo que en este caso Víctor Hugo que ha sido la persona que, que en este caso eh, está recién ingresado a la empresa eh, además de eso de estar en una productividad del 50% eh, en estos 15 días eh, tiene procesos de inducción entonces está en todo el proceso de inducción y por tal motivo no vamos a contar con Víctor Hugo para el proyecto ¿qué debo hacer? entonces voy a me paro en el nombre de Víctor Hugo, doy doble clic y me trae en este momento la información del recurso propia o particular de Víctor Hugo. Entonces para, para esta ventana que me ha traído aquí yo necesito cambiar su horario. ¿Sí? Condicionar el horario de Víctor Hugo En este caso que no podemos contar con él Durante estos 15 días Porque está en ilusión Y que en alguna, en alguna manera Debemos darle esa información al Project Para que Project se acerque mucho más a la realidad Y nos permita generar Una ruta crítica Lo más cerca A la realidad posible Entonces en tal sentido lo que vamos a plantear aquí es Vamos a cambiar el calendario laboral De Víctor Hugo ¿Sí? Y vamos a decirle que en estos, en estos días, Víctor Hugo se encuentra, atención aquí, Víctor Hugo se va a encontrar en esta semana, se va a encontrar en procesos de inducción. Ah, arranquemos desde aquí y se va a encontrar aquí en procesos de inducción. ¿sí? Entonces, eh, aquí en excepciones, le digo, le digo inducción. ¿Sí? o capacitación Capacita, capacitación ¿Sí? y eh, es importante que se tenga en cuenta que aquí estoy trabajando en el calendario particular ojo, en el calendario particular de Víctor Hugo, ojo, este es el calendario particular de Víctor Hugo, esa es la gran ventaja que Proye me brinda poder en algún momento eh, particularizar ¿sí? eh, algunas al, algunas en, Actividades propias de cada uno de los miembros del equipo. En este caso, ya he definido que en esas dos semanas no vamos a contar con, con Víctor Hugo y por tal motivo hay que generar la excepción en la planificación del proyecto. Entonces le digo aceptar ¿sí? y le digo aceptar. Listo. Ya hemos generado esas particularidades y de esa misma manera algunos de ustedes me preguntaban de cuando estábamos asignando los recursos, eh, ¿qué pasaba si con uno o con el otro? Entonces yo les le, le comenté algún, en algún momento que eso lo íbamos a ver y que Project me facilitaba esa, esa singularidad. Bueno, ahora vamos a mirar algo mmm, que todos estábamos esperando, cómo Project en este momento costea. ¿Sí? genera los costos de cada recurso y he aquí donde para nosotros es de gran importancia por favor voy a hacer vehemente y voy a hablarlo en términos muy pero muy despacio pero también muy claros aquí es el momento de la gran importancia que tiene esa hoja en Excel que les entregué a ustedes hace unos días y que le solicitaba comedidamente la necesidad de, de, de diligenciarla. ¿Por qué? Porque aquí, en esta columna donde dice tasa horas hombre, vamos a colocar el costo de cada recurso. Por ejemplo, ¿cuánto le cuesta al proyecto ¿sí? el recurso de Justiniano, el talento humano de Justiniano? De antemano sabemos que Justiniano tiene un salario, tiene un sueldo. De antemano sabemos que Justiniano devenga unas prestaciones sociales. De antemano sabemos que en la, en la realización o en el diseño o en la elaboración de la nómina hay que generar unos parafiscales y unas apropiaciones por el sueldo que devenga Justiniano. Además de eso, en, la, en esa hoja de cel teníamos que también determinar cuánto son los costos, ojo, cuántos son los costos del sitio de trabajo de, de Justiniano, cuántos son los servicios públicos, cuánto está generando Justiniano, sí, eh, particularmente en todo sentido de la palabra, no solamente sueldo. A esa cifra... Por eso es tan importante que esa, esa hoja Excel me brinde a mí esa información. Recuerden ustedes que le solicita saquen la factibilidad técnica, saquen la factibilidad opera, eh, tecnológica, saquen la, la, la factibilidad de recurso humano. Cuando yo hago toda esa, esa, esa congregación de gastos, ¿sí? voy a poder determinar cuánto realmente en un momento dado Justiniano le está costando al proyecto. Supóngase, supóngase que Justiniano le cuesta eh, al, al al proyecto mensualmente, supóngase que le cuesta 30 millones de pesos, ¿sí? entonces en ese sentido vamos a tener que coger la calculadora ¿sí? y decir si Justiniano le cuesta al proyecto 30 millones de pesos mensuales, ojo, ...bajo la unidad de mensuales, porque aquí en esta tasa tenemos que llevar el valor hora, es, eh, la unidad va a ser la hora. Entonces tenemos que decir, si nos si, a, si al proyecto eh, Justiniano vale 30 millones de pesos, esto lo dividimos, lo dividimos por, por 30 días que tiene el mes... Nos da aproximadamente un millón de pesos que le está costando al proyecto Justiniano. Esos treinta millones de pesos ahí están integrados que, supóngase que están integrados el sueldo, las prestaciones sociales, lo que son primas, cesantía, intereses, eh, si hay, alguna, hay algunas bonificaciones y primas extralegales. Eh, dentro de los parafiscales cuáles son los parafiscales que paga la empresa por el por el valor que devengas eh, justiniano cuáles son las apropiaciones que se deben de hacer de, de SENA, de del Instituto del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar bueno todos estos elementos además de eso eh, la hoja de SENA me va a arrojar a mí unos costos de factibilidad técnica, ahí también se lo voy a sumar al salario, de, al salario de Justiniano Unos costos por la factibilidad tecnológica, también lo voy a sumar ahí O sea que estos 30 millones es, es la compilación de un conjunto de, de gastos o de costos propios del proceso sí Y que vamos a asignársela directamente a la hora de Justiniano Ese millón de pesos que está mostrando ahí la calculadora es... Eh, diario, ahora ese millón de pesos tenemos que dividirlo, o lo tenemos que dividir por 8 para que nos dé la hora, eso nos significa que Justiniano al proyecto le está costando 125 mil pesos la hora, entonces aquí lo coloco 125 mil pesos la hora ¿Sí? listo, uy aquí se me fue la mano eh, son 125 mil Sí, o fue es que vamos a mirar el espacio. Así, ah, 125 mil. Pensé que había colocado 25 millones. Listo. Vamos a vamos a suponer que Norman, como como parte elemental también del, del proyecto, le cuesta 120 mil pesos. Sí. Entonces, 120 mil pesos la hora al proyecto. Que Ana Milena le cuesta 80 mil. Que Nilsson le cuesta 90 mil, que Carlos Eduardo cuesta 85 mil la hora, que Víctor Hugo en este caso porque es una persona nueva, porque está en proceso de capacitación, porque está en los dos meses de prueba, eh, le cuesta 75 mil de 75 mil pesos la hora y Marlene le cuesta por decir 95 mil ¿Sí? okay. con eso ya hemos costeado eh, en este momento el valor de la hora de cada uno de los recursos del talento humano que participan en el proyecto una vez que hemos terminado de costear Ahora volvemos nuevamente al diagrama de GANs, voy a dar aquí en la barra vertical clic derecho y le digo diagrama de GANs para empezar a asignar esos recursos que acabamos de definir. Para eso entonces vamos a, a pestaña de recursos, aquí está, recursos, doy clic y me aparece este icono activado, asignar recursos, doy clic ahí. Y observen ustedes que en este momento me aparecen todos los nombres de las personas que hemos asignado. ¿Cómo empezamos a asignar recursos? Por ejemplo, eh, me paro aquí en cada una de las actividades. Aquí le digo definir el tema del proyecto. Este definir tema del proyecto, ¿a quién se lo vamos a asignar? Entonces, definir el tema del proyecto, vamos a decir que, que lo va a trabajar Justiniano y le digo asignar. Observen ustedes que en el momento en que yo asino a una persona, a una actividad, e inmediatamente en el diagrama de GAN, me muestra, ojo, me está mostrando el nombre de la persona que va a trabajar esa actividad. Mírenlo aquí, ¿sí? Y además de eso, me está mostrando el porcentaje de avance en ese momento de la actividad que se está desarrollando. Listo. Eh, plantear el problema del proyecto, supóngase que... Aquí, plantear el problema del proyecto. Supóngase que eso lo va a plantear eh, Justiniano y lo va a plantear Norman. Entonces, un, con la tecla de control un día, ya tengo Justiniano seleccionado y le digo Norman. Selecciono los dos y le digo asignar. Observen inmediatamente que en este momento me aparece el nombre de Justiniano y me aparece el nombre de Norman. Para la actividad, plantear el problema del proyecto. De, de definir objetivo del proyecto, ¿quién lo va a hacer? Supóngase que lo, va, lo van a hacer ambos, lo va a hacer Justiniano y Norma, entonces, asignar. ¿Sí? Ahora, realizar justificación del proyecto, esa justificación del proyecto la va a hacer Ana Milena, entonces, vamos a decirle, realizar justificación del proyecto, la va a hacer Ana Milena, observen ustedes, y nos aparece Ana Milena. Ahora eh, realizar marco teórico y, refer y referencial, como esa es una tarea un poco más larga, entonces vamos a decirle que esa la va a realizar Carlos Eduardo, la va a realizar Marle y la va a realizar eh, Niso. Entonces le digo asignar, sí. Y observen ustedes que al lado derecho en el diagrama de Gantt me aparece el nombre de cada una de las personas que hemos asignado. Mírenlos aquí. ¿Sí? Listo. Perdón. Ahora, definir tipo de investigación, supóngase que esa definición del tipo de investigación la va a realizar eh, Víctor Hugo, ¿sí? Entonces le digo, mmm, definir tipo de investigación, le digo asignar. Eh, definir la estrategia metodológica, supóngase que la va a realizar Nilsson, Norman y Víctor, entonces señalo los tres y le digo asignar, ¿sí? Y con eso he asignado cada uno de los recursos de cada una de las actividades de eh, la fase número 1. Me voy para la fase número 2. Y en este caso, por ejemplo, voy a decir que diseñar encuestas. Entonces, diseñar encuestas, quiero mostrarles un ejemplo particular. Voy a decirle que Víctor Hugo, eh, vamos a asignar, diseñar encuestas. ¿sí? Que encuestas de trabajo, también lo va a hacer Víctor Hugo. Listo. Entonces, Víctor Hugo... Ah, no, pero recuerden ustedes que este cero, este, eh, encuestas de trabajo, es una actividad, ¿sí? Eh, es, que está por fuera de nuestro alcance por tal motivo, entonces no vamos a asignar ninguna actividad. Retiro la asignación, ¿sí? Aquí. ¿Quién va a hacer esta actividad? Esta actividad la va a hacer una empresa externa, por ejemplo, eh, asociados a encuestas. Entonces, esta actividad la vamos a colocar aquí, le vamos a decir, asociados dos encuestas ¿sí? una, una empresa exclusivamente para asignar encuestas entonces le digo asignar y ya la hemos asignado, observen ustedes que aquí está ¿sí? que es, es la parte del ente externo que no tenemos nosotros, que, pero si nos paramos aquí, aquí observa que las encuestas es un trabajo aquí en trabajo de campo y que esa, esa encuesta la va a realizar una empresa que ya la hemos asignado aquí, aso, asociados a encuesta. Ahora, realizar evaluación económica, suponga que la vamos a realizar Norma. Y entonces le digo asignar, realizar evaluación de riesgo, la va a hacer Justiniano. Y eh, realizar eh, evaluación ambiental, la va a hacer Víctor Hugo. O la va a hacer, por ejemplo, Marle. Entonces a Marle le asignamos eso, la última actividad. Listo. De esa manera, observen ustedes que nos queda completamente ajustado todo el proyecto. ¿Sí? Le digo cerrar y con esto eh, he asignado a cada uno de ustedes, eh, a cada uno de los miembros del equipo, le he asignado las actividades. Bueno, una vez que hemos asignado las horas, pues ya venimos, analizamos cada uno de los comportamientos de cada una de las actividades y encontramos que eh, en algunos, en algunas actividades Proje me ha calculado, por ejemplo, realizar el marco teórico donde hemos asignado a todo el equipo del proyecto, nos ha asignado 35.2 horas para realizar esta actividad. Eh, para definir la estrategia metodológica, estoy parado aquí... Voy a mirar a quién asignamos y entonces me encuentro que a Nilsson, a Norman y a Víctor Hugo, eh, esas tres personas, nos, esa actividad nos cuesta, en número de horas, nos cuesta 16 horas. Además de eso, el resumen de todo el proyecto, de estas dos fases, nos está indicando que la duración va, nos va a determinar o se va a realizar en 17.5 días y para un número de horas, de mano de obra, horas hombre, va a ser de 89.4 ahora vamos a costear que es la parte más interesante que es donde realmente Proye nos colabora vamos a costear esta cantidad de horas mano de, de horas hombre y mm, versus su tiempo entonces aquí voy a insertar una columna doy clic derecho y le digo insertar columna y le voy a decir costo Voy a escribir costo. Y aquí está. Costo, doy doble clic. Y observen ustedes que automáticamente project, me costea cada una de las actividades de acuerdo al valor de la mano, al, al valor de la mano, eh, al valor de la hora hombre, ¿sí? que costeamos de cada uno de los miembros del equipo. Eso dándonos un valor total de, de que la duración del proyecto de 17.5 días con una producción de 89 punto horas, perdón, con una duración de 89.4 horas de productividad nos va a costar 8,466,000 pesos. Una vez que hemos definido el costo del proyecto eh, vamos a, a mirar la escala de tiempo sí, eh, o la línea de tiempo que es otro elemento interesante que que Project nos muestra entonces eh, vamos a esta línea de tiempo que es la que nos va a permitir a nosotros en algún momento empezar a mirar o analizar esos hitos entonces eh, Doy clic en ella para empezar a asignar los hitos de temporalidad del proyecto. Para eso entonces me voy a la formulación del proyecto, me paro en la fase de formulación del proyecto, doy clic derecho y le digo que me haga el favor y me asigne a la, esa línea de tiempo eh, agregar a escala de tiempo aquí. Y observen ustedes que inmediatamente Proye me fragmenta de un color toda la Toda la fase de la formulación del proyecto. En este caso, si ustedes quieren, voy a cambiarle color a, a esa fase. Le voy a decir que sea, por decir, un azul. Sí, y ahí queda consagrado. Lo mismo voy a hacer con la fase de evaluación. Entonces, me paro en la fase de evaluación. Doy clic derecho y le digo agregar a la escala de tiempo. Y este le voy a cambiar el color como para que no sea tan, tan insulso esa línea de tiempo y le voy a colocar un color más llamativo, digámosle un verde, y aquí está. ¿sí? Observen ustedes que en esta, en esta línea de tiempo es muy importante eh, trabajarla cuando empezamos a asignar hitos, puntos puntos del tiempo donde para nosotros es muy importante eh, tener muy muy fijo elementos como cuando nosotros Uh -huh. tenemos alguna actividad que no depende de nosotros sino que depende de terceros por ejemplo eh, la actividad que le había colocado usted por ejemplo las 50 de trabajo esta actividad esta actividad es un hito es una, es un, una dependencia de terceros que nosotros tiene esta actividad por tal motivo quiero definirla y estar muy pendiente de ella para que se pueda cumplir. Entonces, doy clic derecho y le digo agregar escala de tiempo. Y observen ustedes que ese hito inmediatamente se me asigna en la línea en la línea o en la escala de tiempo. Además, también para mí es muy importante eh, los hitos de fin. del fin de la primera fase y el hito de fin de la segunda fase. Entonces voy a dar clic aquí en hito de fin de la formulación del proyecto. Doy clic derecho y le digo agregar escala. Agregar a la escala de tiempo. Voy al hito fin de evaluación del proyecto. Me paro en él, doy clic derecho y le digo agregar escala de tiempo. Sí, y observen ustedes que en cada uno de ellos se ha asignado un punto un punto en la línea del tiempo que me permite a mí determinar ¿sí? eh, qué está sucediendo en esa línea y qué y cuáles son los puntos que en este momento es necesario revisar. Bueno, vamos entonces, una vez que eh, hemos considerado los puntos estratégicos en la línea de tiempo, vamos a empezar entonces a asignar la línea base del proyecto. Eh, ¿Qué es la línea base del proyecto? En clases anteriores a ustedes les había comentado eh, un término que era el, la ruta crítica del proyecto. La ruta crítica del proyecto sencillamente es la secuencialización de cada una de las actividades en tiempos normales para que se pueda cumplir cada una de ellas. Esa ruta de cumplimiento en términos normales de cada una de las actividades administrativamente y en, y en proyectos se le llama ruta crítica. Project esta, esta ruta crítica le llama línea base del proyecto. Es la línea base que project hace, toma una radiografía del proyecto y con base en esa radiografía eh, nos la coloca para que nosotros la estemos revisando, y si existe algún desfasamiento, pues nos lo está indicando cuáles son los desfases que se están presentando, y a su vez eh, para nosotros poder aplicar los correctivos pertinentes del caso. Entonces vamos a hacer ese procedimiento. Para eso entonces me voy a la pestaña de proyectos, ustedes ven aquí, a la pestaña de proyecto, y le digo a Project que me haga el favor y me establezca la línea base, doy clic y me dice establecer línea base, doy clic aquí en establecer línea base, y me dice que, mmm, que me aparecen varias alternativas, línea base 1, línea base 2, 3, voy a escoger la primera línea base, si en algún momento eh, se me presenta un desfase, y yo tengo que volver como gerente, eh, eh, como estratega del proyecto tengo que hacer algunas consideraciones o algunas modificaciones de la línea base del proyecto vuelvo y le digo a Project hágame el favor y me tomo una radiografía con estas modificaciones para seguir a, controlando para que para seguir eh, analizando el avance del, del proyecto entonces Project me puede volver a hacer la posibilidad de que establecer otra línea base, entonces línea base 1 para eso es que son esas serie de alternativas me dice para eh, la radiografía va a ser para todo el proyecto completo y le digo aceptar ¿qué ha hecho en este caso Proye? ha tomado una radiografía de toda esta línea de consecución que está aquí, ¿cómo la puedo observar? pues sencillamente voy aquí a la, a la sesión de vistas en la, en la barra vertical doy clic derecho y le digo que me muestre el GAN de seguimiento esta vista es la que vamos a estar, o todo gerente permanentemente va a estar observando porque esta es la vista donde nos vamos a empezar nos vamos a empezar a observar si al, en algún momento nuestras actividades se están desfasando o se están llevando o se están cumpliendo a cabalidad, o se están cumpliendo a cabalidad. Por ejemplo, una de las mayores preocupaciones de todo el gerente en la ejecución de un proyecto es cuando depende de terceros en la ejecución o continuidad del proyecto. En tal sentido estaríamos hablando, por ejemplo, para nuestro ejemplo estaríamos hablando de las encuestas de trabajo de campo aquí. O sea, ¿Qué pasa si estos terceros no cumplen en los tiempos establecidos y este hito ¿sí? se demora un día más? Observen ustedes que automáticamente Project me corre la línea base del proyecto, pero me la empieza a mostrar en estos términos y dejándome en gris la que anteriormente nosotros habíamos considerado. ¿Sí? Con estos elementos de cambio e inmediatamente todo gerente pues genera los correctivos, analiza cuáles han sido las razones, cuáles han sido los motivos, en dónde realmente se inició el desfase del proyecto y a partir de ese momento pues empieza a aplicar los correctivos. Es muy importante nosotros trabajar con esta vista grande seguimiento que de pronto a partir del momento en que nosotros definamos las fases, definamos las actividades, definamos la duración, eh, la mano, la, las horas de trabajo y sus costos e inmediatamente nos trasladamos a esta vista, can de seguimiento, para a partir de ese momento empezar a controlar el seguimiento o el avance de cada una de las actividades del proyecto. Vamos a mirar otro ejemplo. Vámonos a la primera fase. Y supóngase que vamos a no se cumplió, por ejemplo, definir tipo de investigación. Habíamos considerado que una hora eh, era el tiempo de, de trabajo que se iba, a, se, se iba a manejar ahí. Supóngase que por X o Y razón, por cualquier eventualidad, no se realizó y se trabajó eh, durante más tiempo. Entonces, cojo la actividad y la corro. Ojo, oh, voy a correr la actividad. Sí, aquí. Y la he colocado, esa actividad la he colocado en un fin de semana. Esa es la razón de por qué me sale el asistente de la planificación del proyecto y me dice que, que si deseo mover, definir el tipo de investigación al siguiente día laborable, junio 17, debido a que yo posicioné eh, la actividad en un fin de semana que no es laborable. Entonces le digo que aceptar. Y observen ustedes que inmediatamente el proyecto se me corre mostrándome el desfaz el desfaz que tiene en este momento el proyecto. Y a partir de ese momento me empieza a mostrar todos los elementos, ojo, todos los, los elementos desfasados del el proyecto. Observen ustedes, ¿sí? Es importante que esto se mire por una, por una sencilla razón, porque eh, lo que me está mostrando, me está mostrando a mí, es que a partir de esta actividad que no se cumplió, ojo, que no se cumplió, me va a empezar a desfasar el proyecto dejándomelo ¿sí? en estos términos como podemos observar. Cada, en cada momento que yo genere o que yo me esté trasladando, puedo también tener como soporte la línea de tiempo. Miren ustedes que yo cada vez que me estoy trasladando, ¿sí? la línea de tiempo también se me está moviendo. Esa vista gráfica se me está moviendo en ese mar. Además de eso, observen ustedes que al lado izquierdo he tenido dos actividades que se me han desfasado. ¿Cuáles? Definir. Tipo de investigación y definir encuestas de trabajo de campo. Y aquí me aparece un icono observe, este icono me aparece donde me está mostrando que estas actividades fueron las que se han desfasado. Si yo, si yo doy clic derecho, inmediatamente, ojo, puedo observar, en este caso, puedo observar la información específica en la tarea con las características que, que esa tarea tiene y analizar, ¿sí?, Cuáles fueron los motivos o las razones del por qué se tuvo, se pudo haber desfasado esta tarea. Entonces es importante eh, tener en cuenta estos elementos que Proye me brinda para tener todos los elementos informativos y así tener un, una, una mayor información y un mínimo y podernos y poder tener un margen de error mínimo en las decisiones que vayamos a tomar. Bueno, eh, hasta ahí vamos y voy a devolverme para mirar otro caso. bueno entonces eh, vamos a mirar otra otro elemento muy importante que nos presenta project que es la manera mmm, de cómo hacer el seguimiento por cada una de las actividades para eso mmm, voy a ir acá en la parte superior izquierda ¿sí? para que me muestre la tabla de seguimiento esta voy a dar clic aquí y esta es la vista que me va a permitir Project eh, poder observar y hacer el seguimiento a cada una de las tareas que se hayan realizado eh, vamos a empezar a hacer, por ejemplo la primera, la primera actividad me dice que eh, definir tema del proyecto entonces me paro aquí eh, bueno, en cualquier parte lo muy importante es pararnos en la actividad y entonces voy a decir si eso se cumplió al 100%. Entonces vengo a estos iconos y le digo OK, o sea al 100%. E inmediatamente él me dice que si se cumplió y me está asignando la duración real de un día. Lo mismo vengo acá, si se cumplió el 100%, entonces doy por 100%. Eh, supóngase que definir objetivos del proyecto, aquí, eh, el definir objetivos del proyecto... Eh, se cumplió la actividad en un 100%, pero esa actividad, eh, por problemas de, de que la persona que en este caso eran Norman, Norma y Justiniano, por cuestiones mm, eventuales, se demoraron do, o dos días, no un día, sino dos días. Entonces, dos días, y observen ustedes que cuando yo doy clip ahí, doy enter, e inmediatamente Proye me muestra. Atención a lo siguiente, mire que el proyecto me está mostrando que se empieza a desfasar un poco eh, esa, esa línea base de tiempo. ¿sí? Eh, otra situación particular, miremos, vamos avanzando, eh, supóngase por ejemplo que realizar justifi eh, la justificación del proyecto, vamos a decirle que, que juega al 100%. Eh, que la realizar el marco, por ejemplo aquí, realizar el marco teórico y referencial, eh, esa actividad en este momento va al 75%, supóngase que se ha realizado el 75%, pero esa actividad inicialmente habíamos establecido que mmm, se lleva, se demoraba <coughs> perdón, dos días. ¿Esa situación qué significa? Supóngase que, aquí le vamos a decir que este es el tiempo real, que no se ha demorado 1.5 días, sino que se ha demorado, por ejemplo, 3 días. Al darle, inmediatamente observen que se empieza a desfasar nuevamente, ojo, o sea, aquí se me empieza a desfasar nuevamente la actividad, indicando de que el marco teórico, ¿sí? aunque, vamos a colocar, aunque el 75%, ojo, se ha realizado, en este momento, el 75% de la duración real, en este momento, lleva 2.25 días. ¿Eso qué nos significa? Que faltan 0.75 días para realmente completar la actividad. Nos está indicando que hay un desfase. Observen ustedes aquí, que aquí se puede observar el desfase de dicha actividad. Finalmente, eso, cuando ya lo logramos al 100%, ustedes me indica que son 3 días que se ha demorado. Sí, observen ustedes aquí. Y así sucesivamente yo puedo ir controlando cada una de las actividades cuando se vaya, se vayan controlando, eh, cuando se vaya avanzando cada una de las actividades en el proyecto. Es importante que esto se determine por una sencilla razón. Porque cada desfase de cada actividad, eso, habíamos, lo habíamos dicho, cada una de esas actividades, eso nos va a redundir, nos va a redundar en, en dinero. Cada, cada desfase de esas nos va a llevar a tener el problema de más dinero. Entonces, observen ustedes aquí. Vamos a mirar aquí a generar algunos algunas particularidades. Supóngase que eh, diseñar encuestas. Inicialmente habíamos establecido que eh, mm, se generaban eh, por cada encuesta, se iba a demorar dos, dos minutos. ¿Sí? Y supóngase que inicialmente, eh, que esas encuestas, en, en nuestro caso, eh, se iban a demorar tres horas. Supóngase que no, que no fueron tres horas, que fueron dos días. ¿sí? Dos días se demoró. Observen ustedes que se muestra que al cumplir, se cumplió a cabalidad, pero inmediatamente nos muestra un desfaz que se corre completamente la actividad, eh, que las encuestas de trabajo de campo, que este es un hito particular que dependemos, ojo, aquí, supóngase que no se estableció en el tiempo establecido y que la duración real fuere, fueron de cinco días, por decir. Inmediatamente, observen ustedes cómo Project me, más, me está mostrando ¿sí? que no hubo cumplimiento en la actividad que inicialmente se había establecido. Bueno, todas estas cosas eh, son interesantes para que eh, vayamos nosotros en esta vista, que es la vista de seguimiento ir observando cómo se está cumpliendo y de acuerdo a ese cumplimiento cómo nos va costando el proyecto una vez que ese, que ese avance que nosotros estemos realizando el avance que estemos haciendo el seguimiento al avance de cada una de las actividades del proyecto vamos a otro elemento que Project nos facilita que es la vista de... Eh, por aquí está, la vista de costo, aquí está, miren. Esta sí que es importante cuando el proyecto se nos empieza a desfasar por una sencilla razón. Aquí que les quiero mostrar algo para que ustedes se den cuenta, ahora sí empiezo a darme cuenta de la gran eh, de la gran utilidad que me empieza a brindar, del gran servicio que me empieza a brindar eh, Project cuando empiezo a hacer seguimiento y empiezo a encontrar los desfases de esto. Observen. Inicialmente Project me había dicho que mi proyecto el aprovechamiento, eh, el aprovechamiento del costo total iba en el en millones mil pesos Pero eh, per, perdón que el previsto para el proyecto El previsto para el proyecto eran de 8.466.000 pesos Y que eh, el costo real en este momento va a ser 10 millones mil pesos que no hemos desfasado en este momento por los desfases que se han hecho nos hemos, hay una variación de 2 millones mil pesos eso es importante ojo en esta vista de costos es importante tenerlo porque aquí nos está representando nos está indicando cuáles eh, son las ¿Cuáles son los desfases y cuál es el costo de cada uno de esos desfases que se están presentando en el proyecto? ¿Cuánto nos está costando a nosotros por decir al habernos demorado en la definición de los proyectos? Miren, nos está costando 245 mil pesos más por la asignación del recurso humano más todos los costos adicionales que tiene esa mano de obra, esa mano de obra hombre. Realizar el marco teórico, mire el desfase nos está costando un pesos más. Entonces, estos son los elementos que quería mostrarles, eh, porque me parecen interesantes, uh -huh. básicamente, para que ustedes analizaran y, pudiera, y pudiesen hacer un seguimiento de, project, um, de un proyecto. La verdad es que eh, aquí les estoy explicando... Um, Diga usted un 5 o un, o un 2% de, de todo lo que Proye en este momento me puede estar brindando. Pero básicamente con estos recursos ustedes estarán en capacidad, primero, de plantear eh, el proyecto, de plantear cada una de las fases de sus actividades, definir eh, los recursos, ¿sí? definir lo más importante de esa hoja de Excel, por favor, porque esa hoja va a ser el insumo para nosotros determinar los costos de cada de cada miembro del equipo del proyecto y eso nos va a generar los costos de cada una de las actividades que estamos desarrollando además de eso la manera de cómo hacer el seguimiento por cada una de las actividades de acuerdo al avance del proyecto espero que con esta con esta explicación se haya podido o se pueda abordar el tema de cada uno de los proyectos de ustedes y eh, estaremos en, en un próximo contacto nos vemos en una próxima, compañeros.